Profesor Interactivo Presenta Museo Itinerante, de los Pueblos Originarios Colegio Cristóbal Colón Nuestra ponencia, en el Colegio Cristóbal Colón incluyó los siguientes temas Poblamiento americano Pueblos de la Zona Norte, como los Changos y los Diaguitas Pueblos del Centro de Chile, como los Picunches del sur, los Mapuches y Onas, entre otros. Miles de años. Bueno, está todavía en estudio. Se cree que ya hace 15 años, de todas maneras ya estaba prácticamente poblado desde el extremo norte hasta el extremo sur. Estamos hablando de Mundo, 4, 200 km de largo. Y lo Los van estudiantes, mundo. van conociendo las distintas culturas que vivían en el antiguo territorio que actualmente ocupa Chile. Los estudiantes pudieron observar, y conocer de cerca, distintos utensilios, vestimentas y costumbres de las diversas culturas precolombinas. Los Nadando, en un cierto se va a llamar? entonces Javopato. Los contenidos educativos expuestos a los estudiantes Están insertos dentro del actual currículum Elaborado por Mineduc Las piezas que conforman el museo Son en su mayoría Réplicas de objetos originales realizadas manualmente y con alto profesionalismo, para que los estudiantes puedan observar, vestir y tocar los implementos presentados. Yo vivía pegadito absolutamente a la playa, que era un pueblo de pescadores y de recolectores nómales, Ya, Ellos tenían que estar todo el año moviéndose y este pueblo se llamaba, ¿quién sabe cómo se llamaba? Los... Muy bien, señora, los changos. Por favor, los En estas presentaciones se valora la participación y el entusiasmo de los Ay. estudiantes. antigua A través del juego, la interacción, la participación y la observación de los objetos del museo Se va alcanzando el objetivo final, que es el de lograr una experiencia trascendental Que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes la otra, el otro tipo de vestimenta, el... Que es la otra, de cada ponencia es complementada con guías de trabajo para cada estudiante y recursos audiovisuales de apoyo para los docentes. Agradecemos la cordial acogida que nos brindó toda la comunidad educativa del establecimiento. Para mayor información, le invitamos a ingresar en nuestro sitio web o seguirnos en nuestro canal educativo.